Ustedes a qué atribuyen justamente esta locura que se ha dado por el álbum del Mundial 2022 de Qatar 2022 Tremendo, aparte el 24 de agosto arrancó la venta de las figuritas Hace muy, pero muy poquito eh, Pero bueno, me parece sumamente importante tocar este tema Con dos personas que nos van a dar una visión totalmente distinta De lo que es este furor por las figuritas ¿Te parece que les presentemos? Ya mismo Vamos con eh, Javier Giana, que él es coleccionista de figuritas y estamos también con Gustavo Suárez, que es el, el de Cámara de quiosqueros de Mendoza. ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenas tardes. ¿cómo Buenas tardes. Bien, bien, bien, Bueno, yo a Javier lo veo sonriente, a Gustavo con un rostro más adusto. ¿Tiene que ver, Gustavo, con cómo están padeciendo esta locura? Sí, la verdad, tremendo. La verdad que tremendo. La distribución hacia los kioscos y almacenes ha sido un desastre. Claro. Ajá, ¿desastre? ¿Qué es lo que les pasa? A ver... <coughs> Históricamente siempre el lanzamiento de la figurita se hizo en los kioscos. Uh -huh. Se acordarán ustedes, sí, cuando eran sí. chicas, dónde iban a comprar, a los kioscos. Este año decidió Panini hacer su lanzamiento por medio de una petrolera y de un supermercado y desabastecer totalmente a los kioscos. Eh, eh de ahí de que nosotros tenemos el enojo porque durante los tres años y nueve meses que no hay mundial, el que le da de comer a Panini son los kioscos. El que vende las figuritas de Panini son los kioscos. Uh -huh. Cuando llega un evento tan importante como es el Mundial o la Copa América, deberían volcar la primera cantidad de figuritas hacia su cliente más fiel, que somos nosotros. ¿no es cierto? Uh -huh. Por el contrario, los super tienen y ustedes no. Sí, parece que hay un canal de venta exclusivo para ellos porque, por ejemplo, el distribuidor de Mendoza, que realmente tenemos muy buena relación, hace más de 10 años que trabajamos con él, Dice que lo que llega él lo reparte. Yo había pedido para mi negocio en particular 3.000 figuritas y me llegaron 200. ¿Y hace cuánto no recibís? No recibo desde el viernes pasado. Oh. ¿Y tendrías que haber recibido? Hoy. Wow. Estuve hablando con él eh, esta mañana y le dijeron de que recién estaban cargando en Buenos Aires, que aproximadamente para el viernes volvía a llegar de la parte directa de Panini. Claro, imagino. Uh -huh. Hoy se están consiguiendo figuritas... Blue, digámoslo sí. así En grupos de venta de internet Donde el precio es uh -huh. Hay reventa bueno, Sí, casi el doble de lo que vale direct, Comprarlo directamente al distribuidor Y también me llamaba mucho la atención Porque en, en este furor no de poder conseguir los paquetes Porque quise comprar pero no habían eh, Me dicen, fíjate por Mercado Libre Lo, lo, lo dije eh, Porque también por ahí lo pueden lo pueden tener O puedes comprar las figuritas que de hecho están Pero es carísimo O si no, te los venden también si los pedís por teléfono te traen las figuritas a tu casa. Claro, este, ese es el tema, que el, el costo claro. es altísimo. Ahí están sí. las figuritas Blue. Y digamos. están las Blue, ah, gente que no sé cómo consiguió, de dónde sacó ese lote y la está revendiendo. Lo que se estaba hablando en los grupos de la cámara hoy que ofrecían mil figuritas a 160 mil pesos. Y los álbumes a 900 pesos, el oficial, el tapa dura, ¿no es cierto? ¿Cuánto sale un álbum? ¿Cuánto tiene que pagar una persona para tenerlo, pero real? Y sería ese el precio de 900 pesos al público, no costo. Ajá. Oh. ¿Y un paquete de figuritas? Entre 150 y 170 pesos, ¿Qué? depende de la rentabilidad que le ponga el negocio. ¿Cuántas figuritas trae cada paquete? Cuatro. Pero pero para y decís entre 160 y 170 pesos cada. 150, a 150 170, pesos. 170 decís. 70, eso depende de la, la rentabilidad. Me va a salir más cara que en el súper. Y ese es el problema. Ni siquiera nosotros llegamos al costo de directo de Panini a lo que lo están vendiendo en los supermercados. Por eso no entendemos. ...la lógica de Panini, no la entendemos... Claro, y, claro, y, y vos claro. Javier, como coleccionista de tantos años... no ...de, de coleccionar álbumes, ¿qué, ¿qué opinas de todo esto? mira eh, ha sido algo muy particular... Uh -huh. ...lo que se habla en los grupos de coleccionistas... ...es primero que... Eh, ...nadie se imaginó que gente mayor a 40 años... ...iba a coleccionar figuritas... Uh -huh. ...porque siempre se lo relacionó al niño con la figurita... ...entonces como que Panini no tuvo en cuenta... Que los grandes <ríe> seguimos coleccionando figuritas Y otro, otra cosa muy importante Es que se ha volcado mucho el público femenino ah, ¿no? Antes la mujer no coleccionaba Pero ahora que está tan en auge el fútbol femenino eh, Hay muchísimas mujeres que, que lo están juntando En mi casa me ponen este argumento no Para justificar lo que están haciendo con esto de las figuritas Es el último de Messi ¿Cómo no vamos a tener el álbum? Bueno... Eh... Yo doy la razón a lo que comentaba recién de Panini De que no hay figurita difícil No hay figurita difícil Es fácil de llenar eh, La ansiedad del coleccionista nos vuelve locos De quererla conseguir ya Tranquilo, falta un montón para el, para el Mundial En 15, 20 días se puede normalizar la. Vos tranquilizás acá sí, un poquito sí, ah. sí, sí, sí, sí, sí Porque se vuelven locos O sea, tenemos eh, amigos coleccionistas de Río Gallego Que duró 24 horas los paquetes de los que lo llegaron a vender a 300 pesos. No, Entonces, no, fuera, no, claro. no, no, no tiene sentido. Tranquilo, que hay que esperar que llegue. A todo esto, Panini Argentina flojón con la calidad. Sí, sí, sí. sí Contanos Comparado con eso. Panini y Chile y Panini y Brasil, totalmente. Calidad de que si de, de las figuritas del álbum. Del álbum, de todo. Ah, de mirá. todo. Por ejemplo, en el mundial pasado, las primeras figuritas del álbum eh, en Argentina venían impresas y en Chile venía la figurita, que eran las sedes. Uh -huh. Y eran muy bonitas. Y acá venían empresas y en cambio en Panini Argentina no. En, en Panini Chile venía la figurita. Es el, el primer año de Mundial con respecto a esto que estamos hablando de los álbumes de... De que la gente está tan ansiosa, no por querer tener, tener, tener y comprar Que antes capaz que tenías la posibilidad de, no sé, una vez a la semana Que te compren un, un paquete de figuritas poder ir al colegio Juntarte con amigos, cambiarlo Ahora es como que de repente queremos todas las figuritas Queremos completar el álbum, ¿qué, qué, qué onda? Bueno, ahí está la diferencia del niño al, al coleccionista más, más grande Pero yo no hablo de coleccionista, hablo del que le gusta por eso, el edal, el álbum, tenerlo claro, eh, Nosotros como coleccionistas todo el año coleccionamos, o sea, anualme, eh, anualmente nosotros coleccionamos fútbol argentino, champion y el FIFA 365, uh -huh. y cada cuatro años tenemos el Mundial, por primera vez en el 2019 salió el Mundial Femenino, uh -huh. después tenemos eh, la Copa América, la Eurocopa, o sea que esos son cada cuatro claro. años, y el furor son los, son los Mundiales, pero sí. los coleccionistas estamos todos los, todo el año coleccionando. Gustavo, ¿piensan hacer algo acá Mendoza, alguna movida a los kiosqueros de Buenos Aires? Este... Han anticipado que van a movilizarse. Si no se La Cámara la de Mendoza pertenece a una federación donde sí. estamos comunicados con ellos. Por eso, y coinciden. Acá directo? no hay sede de Panini, por lo tanto no pudimos ir a, a, a Panini a, a hacer el reclamo en, sí. en la fábrica directo. Así que fueron los colegas. Fueron de ellos Aires. y amenazaban con volver a ir, por eso te preguntaba si eh, se iban a sumar. Por lo, por lo que ahí... hablamos esta mañana, ellos ya tuvieron reunión hoy Ajá. y piensan que destraban las cosas en 24 horas. Pero hasta ahora ha sido una primera reunión. Lo que sí estamos seguros es que si no solucionan las cosas entre 15 a 20 días, durante el año no se va a vender panini en ninguno de los kioscos. Oh, ok, lo, lo, lo bloquean. Totalmente. Y el, este sábado creo que empiezan a juntarse la paciente de independencia de A partir de las 4 y media para el intercambio de figuritas Ustedes ahí tienen pensado hacer algo, Es que el cliente no tiene, no, tiene, no tiene ninguna culpa esto El problema es... No, digo, es... ustedes como, como, no sé, a lo mejor, bueno, nos llegan tanta cantidad de figuritas Bueno, preferimos ir y estar ese día donde están todos los chicos juntos La verdad que no existe, no hay... Eh, existencia física, no es que como claro, yo te como dije, No tienen es que no necesidad tenemos de salir a buscar compradores. A, a buscar compradores. Y aparte no es necesario, te digo, 200 figuritas me duraron 45 minutos. en claro. 45 minutos. Eh, yo, yo recién cuando te preguntaba si tenían pensado alguna medida, viste por ahí trasladarse a Buenos Aires, eh, hacer algún reclamo. Nosotros cuando comenzó el problema llamamos a Parini sí. de parte de la cámara para eh, comprar como cámara directamente claro. y tomarnos como cliente. Palin nos dijo que no estaba abriendo cuentas nuevas. Hicimos presión para que al distribuidor de Mendoza le llegara más y pudieran todos nuestros colegas tener. Y nos dijeron exactamente esto. Las figuritas que hay son las que están impresas. Y no va a haber preferencia para nadie, excepto para las marcas que ya están pautadas. Me imagino que debe ser la petrolera, la petrolera y, y el supermercado. supermercado. En el caso cuando te llegaban las figuritas... ¿Cómo hacías la venta para las personas? Mirá, te puedo, te puedo dar tanta cantidad de paquetes, eh, ¿cómo distribu distribuías eso? La verdad que me las habían encargado claro, no una estabas... semana antes, eh, pero sí, fueron cinco paquetitos por persona y, y bueno, pero como te dije, no hicieron cola en el negocio claro. y se acabó ahí nomás. Bueno, Javier es tranquilo, diciendo no nos apresuremos, en 15 uh -huh. días todo tranqui, baja esta adrenalina. Así que eh, va así, a paso lento, sí, pero actriz. obviamente a llenarlo como todos los otros que has coleccionado. Tal cual, tal cual, tal cual. Porque ¿cuál llenar? es la sensación del coleccionista cuando logra llenarlo al es, álbum? Es hermosa, porque lo llena. O sea, la, la idea es abrir paquete por paquete, ir controlando y buscar la que tenés, la que te falta. Y bueno, hoy en día, gracias a las redes sociales, se han armado muchos grupos de, sí, de WhatsApp. Claro. Entonces, eh, yo por ejemplo vivo en el Este, soy nacido en Rivadavia, ahora vivo en Junín y cuando era chico, éramos muy pocos los que coleccionábamos, nunca lo terminábamos de llenar y a partir del 2014 que me agregaron a, a un grupo de Whatsapp, ya se hizo todo más fácil ya nos encontramos con los distintos coleccionistas, los empezamos a juntar en, en Plaza Independencia ¿Ah, y yo creo, sí, sí, sí, <risas> veníamos allá del Este y creo que con tres domingos que viene lo, lo completamos ¿Y cómo es el cambio? Yo te doy tantas por tanto, este jugador tiene más valor, entonces yo te doy la, este, pero vos dame bien, más. Buen, buen, ¿Cómo es ese? Buen cambio? tema. <risas> eh, nosotros de chicos, todas valían igual. Acá no, hay, no estaba la difícil, acá la, la brillante por la común, era todo iguales. Pero hoy día no, hoy día te cambian la brillante por la brillante y la difícil por la difícil. Claro, una La difícil. Hoy en día te venden la brillante a 70 mil pesos en internet. Sí. La de Messi, está cotizando pero en bolsa prácticamente. Exactamente, pero no es tan fácil como, como se muestra así en, en internet. Eh, hay que primero llevarla, te la tienen que eh, cotizar, tienen que ver que, que sea original. Claro, o sea, no hay un precio que pagar para que después te la puedan subastar a ese a Yo ese quiero barrio. sacarle una sonrisa a Gustavo, sacamos no, no. una duda de chiquita, porque yo siempre dije, es obvio que el que te está vendiendo, en este caso el amigo que os quiero, sabe... Qué figurita viene en cada sobre. No, no. No, no. no, mira, no lo sé, yo no te puedo decir acá está la de oro, acá está Messi, no lo sabemos. Claro, no, la, <risa> la verdad que, que no. Este no? Eh, la verdad que no, no lo sabemos, pero eh, es lindo, viste, cuando te compran y vos le ves la carita al sí. nene que sale con esa emoción que hoy no la están pero sacando. Le, claro, se la están sacando, pero bueno. Nos eso. pasó una vez con unos paquetitos de Champion ah. que el papel era un poco transparente, entonces se alcanzaba a ver la primera figurita. No. Pero, de todas maneras, no tenés mucha información. Vienen cinco, entonces ver nada más que la, la primera no... Claro, sea, no, no es que el mucho. señor... Bueno, Panini, en este caso, en su momento, cuando era buena onda con los mendocinos, venía y te decía, ojo, que en esta caja pueden haber figuritas copadas, ¿no? Era no, no. lo mismo, ¿ah? ¿eh? Pero Panini no, no, no, es todo bien. el país, no solamente Mendoza. Panini es todo el país, y por eso, como te digo, nosotros, Mendoza, algo le estás dando, pero hay... La Rioja, Catamarca, todo eso... San Juan, es, no, no, casi no, no, no reciben, casi no, no reciben pero no, no es que esté enojado, sino realmente, aparte del no, perjuicio económico, sí, totalmente. Es, es, es esa cosita importante. que vos tenés Obvio. del niño que viene, te compra, es el mismo cliente que te compra la tutuca, el alfajor, claro, sí. hoy viene por la figurita y es, es feo. A la gente sí. le estamos preguntando por qué esta locura por las figuritas, qué es lo que opinan en casa, cómo lo viven, y a ustedes les pregunto por si pueden hacer alguna estimación o, o, o por si la experiencia se los permite responder es capaz de gastar una persona por, por llenar el álbum? ¿Hasta dónde? Y aproximadamente si compras eh, los paquetes exactos y no te salen ninguna ninguna repetida, no, es estamos claro Es imposible, pero estaríamos menos en los 21 mil pesos. 21 mil. Sí, no, Yo, pero no. No, posible. Yo en la Copa América, de, este, de la Copa que salió campeón sí, argentina, sí, sí. Brasil, tuve un cliente un día 20 mil pesos en figuritas. No. Y una vez. Ese fue el máximo que me compró a mí eh, en el negocio y no volvió nunca más o después venía y dame nomás es cliente más. hace mucho y vino el niño después con el álbum lleno y, porque es cliente del negocio pero el, así 20 mil pesos me las encargó pues es difícil también conseguir el volumen sí, sí, no tanto como ahora pero era y sí eso fue lo máximo que me compraron en, un, en una sola compra qué tremendo bueno.